Ya compadre, aquí estamos en el jueguito del recuerdo Y la vamos a hacer corta, vamos a ver hasta donde llegamos aquí Unas cuantas peleas A ver si llegamos a Black Belt Pero puro llegar a Black Belt, compadre, ya me tiene tostado este juego, weón. Eh. Me tiene tostado, weón, porque, ¿saben que Hice una grabación perfecta de Black Belt, ¿cachai? Último level, llegué al monte Fuji, toda la cuestión, weón, y más encima, weón, quedó mal grabado el audio. La weón, weón. Así que, ¿saben qué? Fue muy divertido, porque llegué me puse a jugar y dije, a ver, capaz que voy a grabar, así, a ver qué onda, y puta, grabé y... La hice, po, weón, quedó mal grabado el audio, así que estoy grabándolo de nuevo a ver qué onda, a ver si me la puedo, esa weón me pasa una vez en un millón, así. Ya estoy en Yellow Belt. Si uno va avanzando... El cinturón, weón. Creo que se va poniendo más difícil el mono, weón. No, voy a ganar el centro. ¿sí? El que gana el centro gana el universo. <risa> ya, compadre. Get ready, palanca abajo cuando diga go. Go, go, go. Tiene que ser justo cuando diga go. Vamos a ver hasta dónde llegamos nomás, weón. Se puso pesado. A ver qué tanta wea. Para acá, No era lo que quería hacer, pero bueno. Empatado, el que, el que pega ahora gana. Toma, weón. Segundo dos. Green Greenbelt. captó justo ese weón sabía que iba a hacer eso Padre. donde lleguemos. Sin miedo, sin miedo, weón. No, weón. ¿Cuál gané? Ahora hay que esquivar, ah, alcance. Vamos, que se puede, compadre. La era práctica. Mira, harto, puntajes aquí, weón. Va o sea, a el corazón púrpura, vamos. Chucha, weón, pero... Puta, ¿qué hice, weón? Me amigo, de repente pegar una patada en la guata porque weón me, me, me pega por abajo y esa patada es lenta. Get ready. Go, go. Buena. Dos mil punto. Ya sigamos. Vamos peleando nomás. Pero no te quedé ahí, pues, weón. Puta Se puso origen el weón. Bueno. Vamos a estar mal, no vamos a estar mal. brumbel. Toma, vamos que se puede, weón, con tranquilidad. Así me lo comí, weón. De aquí a esquivar, weón. Puta de nuevo. Puta, me adelanté mucho, ¿no? Ah, no, bien. Ah, pasó muy rápido. Compadre, weón. Uy. No vamos, tan mal, no vamos tan mal, vamos tan mal. Vamos, que se pueda. Chucha no. Half Point. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo acá. Asegurar el punto 5,4. Al point, vamos. Bien, compadre, bien. Vamos una más a ver si lo podemos botar al bueno. Bien, white. Get ready. Go, uff. Estamos en Grecia, compadre. Había que hacerle una zancaya nomás, no queda otra. Toma. Vamos, que se puede. Va. Toma, compadre. Bueno, eso estuvo bien. En algún momento... Subiré a Black Belt... Man? Vamos... Full Point... Guay. Ese se lo había pegado, weón. Parece que mientras más rígido se pone, o sea, más.. más avanza, weón. El weón como que tenéis que pegarle varias veces, weón. Buena. We. Buena. Toma, weón. ¡Que se puede, weón! ¡Vamos, que se puede! ¡Buena! ¡Uf! ¡Vamos a esquivar ahora! ¡Vamos a esquivar! ¡Vamos! ¡Oh! Último nivel, el monte Fuji, weón. Fuji, weón, Fuchi. Toma. Vamos oh, que se puede, weón. Vamos, que se puede. ¿Y cuándo voy a hacer Black Bell, weón? Eh? Ya vos viejos, déjame el Black Bell de una vez por todas vos. Oh. Jota. Black Bell, compadre. Soy Black Bell y llegué al último level, compadre. ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, weón? Vamos a ir peleando hasta donde lleguemos. Soy un black bell point, white ready cuando diga go, go, go, go, uh, casi todo, pero bien. Y parte de nuevo, ¿qué les parece? Acabo de dar vuelta el World Karate Championship. Soy un weón bueno para el Karate Championship. ¿Qué les parece? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya lo dimos vuelta. Chucha. Full point. Red. Ay, ¿qué les puedo decir, compadre? Acabo de terminar el juego a Alejandro Kovely Castillo, compadre. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, acabo de terminar el juego llegando al último nivel del juego de Atari de International World Karate Championship. ¿Eh? Eh, como se dieron cuenta, no solamente es llegar a la última pantalla, sino que también hay que... ¿Cómo se llama? Hay que ir subiendo de rango de los cinturones. ¿Cachai? En este caso logré llegar al nivel 32. ¿Cachai? Igual brígido. ¿Cachai? ¿Qué más les puedo decir? Este fue uno de los primeros juegos de pelea del Atari, ¿cachai? También habían otros. estaba el Chop Suey, no sé si lo conocen algunos atarianos o gente que, que era de la época, también estaba Chop Suey, que también tenía como evento donde teníamos que esquivar un alacrán. Pero este jueguito en especial, para mí, era espectacular, compadre. Yo lo pasé muy bien con este juego. Eh, lo bueno es que se podía jugar de dos players simultáneos, o sea, podía pelear contra algún amigo, ¿cachai? Y eso lo hacía mucho más entretenido. Lo otro, los gráficos eran espectaculares. Ustedes se acaban de dar cuenta que pasamos por varias ciudades, puta Sidney, que lo están viendo ahí en pantalla, está espectacular, está muy bien hecha. Un escenario que muchos atarianos conocíamos, porque lo veíamos en la revista de Mundo Atari y decíamos, oh, qué bacán, cómo se ve ese juego, ¿cachai? Porque estábamos acostumbrados a ver juegos malos, o sea, no malos, pero malos en gráfico. ¿Cachai? Lo mismo que pasaba con la ciudad de Nueva York, estaba la Estatua de la Libertad, eh, de, después te teletransportáis a Río de Janeiro, está Sao Paulo ahí, ¿cachai? Con el Corcovado y el Cristo Redentor. Pasáis también por el, la Ciudad Perdida, que no me acuerdo que, en qué ciudad queda esa, pero en Corea, Beijing, por ahí tení Egipto, ¿cachai? Eh, Grecia y finalmente el monje, el monje, el monje, el, mon, el, mon, el monte Fuji. Así que todo eso gráfico eran espectaculares para la época y pelear ahí también. Así que. No, súper buen juego, eh, de hecho quiero hacer una mención también al, al grupo atariano acá en Chile, que me fui a pegar un campeonato de, de International Karate en su momento allá y puta gané, bueno, fue muy emocionante, me gané una tacita con el, con la gráfica que sale acá abajo, de Epics, ¿cachai? aquí dice War International Karate, lo disfruté mucho ese campeonato, eh, salí campeón y, y lo pasé muy bien, me, me, lo, lo, lo sentí muy, me sentí muy contento, sabes, porque también como fue mi hija, me vio ganar, ¿cachai? En algo que me voy a ganar, pues en bueno, un juego de Atari. <risa> Así que, no, muy buen juego. Yo se lo recomiendo, especialmente se lo recomiendo, ¿saben a quién? A las personas que juegan hoy en día Mortal Kombat, Street Fighter, ¿cachai? Todo ese tipo de juego eh, Deberían darse la oportunidad de que en los campeonatos colocar este tipo de, de juego, ¿cachai? Porque el personaje tiene un montón de movimientos, ¿cachai? Que, puta, si son bien ocupados, ¿cachai? En el momento exacto, weón, la a yo les voy a dejar acá abajo un link también donde van a poder encontrar como eh, las carátulas y el manual del juego que venía en ese tiempo. los que lo compraban original tenían el, el manual, ¿cachai? Que le mostraba todos los movimientos. Así que se los voy a dejar, se los voy a compartir aquí. Y bueno, eso sería por ahora. Ah, otra cosa. Otra cosa que se me estaba pasando. Se me estaba pasando. Además de este juego, que el, los que jugábamos en Atari, eh, nosotros los que te, los que teníamos Atari podíamos jugar al, al World Karate Championship. Pero la gente que tenía Commodore tuvo la oportunidad de poder jugar este juego de tres players, ¿cachai? Y también había otro juego más que, eh, no me acuerdo el nombre, el First, First eh, el Adventure, de First, no me acuerdo el nombre, son, es un juego de, de Commodore que tú vas manejando uno de estos personajes y es como una aventura. Tiene dos versiones, la primera que parte como en peleas, que es lo que lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el juego de Atari, y el segundo es como una aventura que todo vaya avanzando, subiendo escaleras, muy parecido al ninja al Ninja de Atari. Pero muy bueno, y ¿saben qué? Tengo muchas ganas de probar esos juegos de Commodore que no, no disfruté en esa época porque yo no tenía Commodore, ¿cachai? Pero me llama la atención esta saga de personajes muy parecida a la del Cunio. No sé si cachan a Cunio Kun, ¿cachai? Que también es ese, esos juegos de voleibol los que jugaron... World Cup de Super Nintendo, me van a entender que esos personajes, aparte de jugar fútbol, peleaban y todo ese tipo de cosas, como el el el, el, Ramsoul, el, el City Ramsung, ¿cachai? que eran como los mismos personajes del World Cup pero peleaban, ¿cachai? entonces, este juego no solamente se quedaba acá, ¿cachai? con el World Karate, sino que también tenía como una saga, ¿cachai? así que bueno, eso les puedo contar, pues ahí está mi pequeño review de International Karate y haberlo terminado también fue espectacular para mí ah, otra cosa un dato pequeño con la letra T pueden jugar con música en el juego así que ahí se los dejo les dejo un gran abrazo amigos y oh, qué pasó ah y pásenlo super nos estamos viendo cuídense chao, chao